Una cosa digo y otra hago, entonces expongo a esos familiares, a los padres y madres a que sean contaminados también con el coronavirus, con ese método de entrega, deben cambiarlo radicalmente, deben cambiarlo, porque la gente no entiende y eso es así como tú dices, o sea, y el dominicano entera que están dando algo, se va y se mata por hacer unas filas, no importa no, de lo no, no, no, no. Visto que no. Raquel, no solamente el dominicano. En China tuvieron que tomar medidas drásticas. Esto no es asunto de estar tomando medidas, pensando en politiquería, pensando en mi empresa. Son medidas drásticas. Por ejemplo, cervecería nacional dominicana debería estar cerrada. ¿Qué hace cervecería abierta? Miren, vamos a colocar el mapa para que ustedes vean que esta guerra, no sé si es verdad, porque hay mucha teoría y ahora no saben quién creer. Es como ahorita las autoridades no dicen la cosa como es y los medios muchísimo están hablando me burro más toda la gente subiendo todo lo que le llega a, a, a, a, en las redes sociales vamos a colocar el siguiente para que ustedes vean cómo se ve esto como si fuera una guerra miren este mapa eh, eh, eh, en su pantalla miren cómo están estos puntos eso parece una guerra que se están tirando bombas miren cómo está el mundo es una guerra, guerra contra hay, un virus donde quiere que hay un punto rojo es una bomba de virus. Entonces, miren eh, eh, eh, Canadá, que estaba eh, con poco punto. Ya Canadá está aumentando. Toca cualquiera de esos puntos y de una vez te va a salir las estadísticas. Y se despliegan hacia abajo. Si, si aumentamos, eh, República Dominicana creo que todavía no está actualizado, pero a nivel mundial, hasta ahora, hay 354.677 eh, casos. Uh -huh. eh, tenemos un total de muertes de 15.436 muertes ya a nivel mundial. Wow. Sí. Entre ellas, Italia lleva más de 5.000 y pico. Y nosotros, República Dominicana, si no nos ponemos la pila, aquí la, la estadística van a ser alta. Y eh, dicen casos recuperados 100.462. O sea, es relativamente, estamos hablando de un 15% que ha muerto de los casos. Solamente eh, eh, el 15%, o sea, que, que estamos aumentando, señores. Y, y en Latinoamérica va a dar duro. En Estados Unidos hay muchas personas ya fallecidas. Ese señor director me busca el mapa de, de, de Estados Unidos, Nueva York, o de Estados Unidos, para ver cuántas personas ya han fallecido y cuántos casos eh, eh, tenemos. Ahí vamos a ver. Eh, en, en Nueva York, ahorita, ahorita lo compartía, lo tengo aquí. Te lo puedo facilitar bien rapidito. En Nueva York, sobre todo por de la Guardia, en tres estados entonces un segundo, aquí está Nueva York es una de las zonas, aquí lo tengo 16.916 casos totales, tan solo hoy Roberto, 1.123 y muertos 153 ha dado creo que tenemos 473 muertes en Estados Unidos no, no, no, Estados Unidos. Estamos hablando de solo Nueva York, 153 de Nueva York, no Estados Unidos completo. Solo, okay. solo el punto de Nueva York fue que, que, que di la información. Ok. Entonces, de Estados Unidos más, claro que sí. tenemos, señores, que esto en serio, no es preocupando, pero si usted toma las medidas, no tiene de preocuparse. Si usted sale positivo, no tiene que tomar medidas, no se ponga loco. Las personas que han fallecido, una, no han ido el tiempo al médico y no han sido sinceros con ellos mismos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se le complica. Estamos cansados los medios de decir, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades, todo el mundo, estamos cansados y seguimos repitiendo. Las personas vulnerables son personas mayores de 60 años, personas con algún tipo de enfermedad cardíaca, diabetes, hipertensión. Entonces, si usted tiene. Eso es en la mayoría de, de los casos, porque la OMS también ha dicho que, y lo estamos viendo en Nueva York, jóvenes de 16 años, de 12, con el virus, o sea, la mayoría de los casos son estos adultos de 65 años en adelante, pero cualquier ser humano está expuesto a contraerlo. Ahora sí, bien, si yo, yo digo para el tema, tema comprometido, ahí ya saben que es peor, los diabéticos, los que tienen problemas cardiorrespiratorios, no, no, no, no, no, no, son. No, los hipertensos, todos eh, bombas de tiempo si, si son afectados ver, por el coronavirus. Así es. Mira, oh, eh, relacionado al mismo tema, porque obligatoriamente tenemos que orientar a la población, pero los políticos también quieren tocar en esta coyuntura, aunque no es lo correcto, la decisión de posponer las elecciones. Indudablemente cada vez va creciendo el número de los infectados y el día 15 de marzo que fueron las elecciones extraordinarias, pues mucha gente, más de dos millones de dominicanos que fueron a votar, se, nos expusimos todos. Yo que trabajé encargada de un centro con siete colegios en mi pueblo, en Tenares, y así los 16.000 y tantos colegios electorales que hubo en el país, todos expuestos sin saber quizá la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo a la gente. Ahí, aunque muchos no se saludaban, lo vi, otros sí, otros sí. Utilizaban el método tradicional del saludo. El secretario general del foro permanente del Partido Político de República Dominicana fue don José Francisco Peñaguaba ha solicitado la suspensión la posposición, mejor dicho de estas elecciones solo quiero citarle actualmente lo que dice dice que estamos preparando una propuesta para que se pospongan las elecciones congresuales y presidenciales y que las mismas efectúen una fecha en la que las condiciones así lo permitan sin afectar el plazo constitucional de traspaso de mando o cambio de gobierno que se efectuará el 16 de agosto es larga la propuesta que él tiene pero sobre todo interesante y es correcta la mayoría de los eh, partidos políticos así lo ven necesario de que se pospongan las elecciones de mayo del 17 de mayo por esta coyuntura en otros países lo han tenido que hacer han, han pospuesto elecciones no se va a acabar el mundo por eso ahora si, si nos defectamos todos ahí, sí la, eso sería tú, tú peor sabes, tú sabes, la tú sabes, primera. Que, tú sabes Raquel, cuál es mi propuesta y a los partidos políticos la siguiente agarrar esos eh, eh, eh, son como casi tres mil millones no recuerdo que le da la junta a todos los partidos agarrar va, esos tres mil o cuatro mil millones que le da la junta y invertirlo ahora mismo en esta catástrofe que tenemos y a los políticos que se vayan para su casa a una cuarentena entonces hacer dinero que están afectados muchos de ellos también. Que, que, haga, que haga el presidente, como yo le puse un tuit al, al presidente Danilo Medina, y que se case con la gloria y que salga por todo lo alto en este, en este periodo de gobierno, ya su último eh, prácticamente. Y que haga como el presidente de Salvador, le y, y, y, y, que, y que ponga tres meses gratis de los servicios básicos como la luz, la energía, la, la energía eléctrica, ¿verdad? el agua, uh -huh. el servicio de telecable el servicio de teléfono el de internet los préstamos que lo pare y que divida como hizo eh, eh, eh, el presidente Salvador que si usted no pagó este préstamo se lo diluya en si es a 20 años, en 20 restante, años. Sí. entonces eso es lo que tienen que hacer los políticos y dejarse de estar hablando pendeja que más Ibas una palabra ¿Qué me importa a mí la política y quién va a ser presidente? Lo que me importa a mí ahora es la salud de, de, de mi familia, mi salud y la salud decir, de todo el que me Decir rodea. también que cada, que cada líder político, por ejemplo, Leonel, el día de ayer específicamente, volvió a hablar, eh, cuando ya lo había hecho una primera vez, sobre sugerencias de medidas que debería adoptar el gobierno. También Luis Abinader lo hizo ya eh, cuando se... Sí, pero que Ahora vemos el caso de el... Francisco Cuava... Pero, Pero debe ser... Se de el hecho de que usted de que usted no esté en el poder actualmente no significa que usted no pueda accionar. Leonel Fernández es un líder político. Muchos dicen que es el único incluso que está en la República Dominicana que a mí en lo personal me parece que tiene el dinero suficiente para actuar, no simplemente para estar teorizando. Ellos recaudan muchísimo dinero para sus campañas porque ahora ellos no agarran. Mira por lo que sí. hizo este muchacho a los pocos. Recaudó millones de pesos con los, con los artistas urbanos, que recaudó que millones. Porque, por ejemplo, mira, aquí, y le voy a hacer un llamado a las autoridades de aquí, atención al gobernador, atención al alcalde, atención al senador, atención al director de salud pública de este pueblo. Comiencen y vayan al Hotel Las Caobas a hablar con los ejecutivos del Hotel Las Caobas. Para para tener un plan B, porque aquí nunca hay plan B, aquí nada más tenemos un solo plan y ya. Como plan B, porque si colapsamos, como yo lo he asesinado en las clínicas y en el hospital, no vamos a tener tanta cama para tanta gente. Bueno, tienen que comenzar las autoridades. Yo no he visto, yo no he visto ni el alcalde de aquí, no he visto ni el senador, ni el gobernador, ni ningún eh, eh, diputado el plan de acción yo no lo he visto y ellos deben de reunirse ¿Qué? y dar un plan de acción independientemente de lo que el gobierno esté haciendo, por ejemplo la alcaldía declaró estado de emergencia perfecto. y dónde está la acción de ese estado de emergencia, atención al presidente de la sala capitular, Richard, eh, eh, tejada. Richard tejada, tejada. y tejada. mi amigo y mi hermano Alex Díaz que, que, que lamentablemente estaba junto consiguió pero ojalá que no tenga los síntomas lo que tiene que cubrirse aunque aunque tenga los síntomas cubrirse la, la pues, vamos a unirnos claro. porque no quedarlo en las autoridades tienen que hacer como hicieron los, como están haciendo los médicos es salir ahora que las autoridades deben de salir y hacer su papel para lo que fueron elegidos y reitero el claro. gobernador eh, el alcalde el senador los diputados, el director de salud pública, deben de reunirse y hacer un plan de contingencia porque en la capital van a hacer su plan y nosotros aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué plan tenemos? ¿qué plan tenemos? Entonces, se lo hago en serio, y llamado, ¿eh? Y, y esto está, se está grabando para que después no diga ah, no, nadie sabía nada. Por ejemplo, en Estados Unidos están cogiendo los parqueos, ahí está Palmares Mall que tiene un gran parqueo, Ahí está la misma sirena que tiene un parqueo. Y alquilar carpas para improvisar en, en, en caso determinado. ¿eh? En caso determinado. Improvisar con camas. Aquí hay médicos que ya están dando la voz de alerta. Ya hay médicos que están. Y, y uno de ellos, por ejemplo, el doctor eh, Ángel Armando, eh, del, del materno infantil. Dios la voz de alerta y responsablemente. Entonces, sí. cada médico tiene que dar la voz de alerta y los las autoridades, los médicos, los que son médicos, los médicos no tienen eh, eh, la oportunidad de decir, vamos a vamos a improvisar con camas, vamos a ir al hotel Acabo a buscar camas, al hotel que está aquí también, New Parish, para que nos presten camas y vamos a improvisar unos parqueos con carpa cerrada, climatizada, para poder abrir la, la demanda en una posible demanda de que colapse los hospita el hospital de aquí y los centros de salud de por dios y mira Roberto en la mi pro Eso como como un plan B es uh -huh. lo que yo proponiendo. la provincia hermana miraba justo al municipio cabecera Salcedo ha pasado un inconveniente. Están los grupos, representantes del Grupo Populares protestando. Ayer lo hicieron. La zona de Raboduro, algunas zonas tradicionales del municipio de Salcedo, cabeza de Hermanas Mirabal. Protestan porque desde el sábado se dio a conocer la información de que llegaron unos colchones, eh, unos 50 o más colchones, a una zona de la, eh, la villa, le dicen, donde construyeron unos, eh, unas, unos apartamentos que fueron usados para los Juegos Nacionales. Entonces, de una vez salió a la prensa y salió a través de las redes sociales de que en la provincia de Manamirabal iban a construir o eh, habilitar unas 1.400 camas para posibles personas afectadas con el COVID. De una vez esto creó alerta, creó alarma y estaban protestando porque no querían que, que allá construyeran una, un, un espacio de, de, para, la, para el cuidado de estos pacientes. Cosa que salió de una vez la gobernación a desmentir, a decir que no que era como una especie de plan B de, de tener para los pacientes propios de la provincia hermanas Mirabal. Y ha habido una protesta sin razón, sin conciencia, con falta de solidaridad, sobre todo porque okay. la gente entiende que si llevan contagiados del COVID, todo el mundo automáticamente se va a contagiar. Y no es así. O sea, tú tienes que estar en contacto con esa persona, tocarle, tocar donde esa persona tocó y demás. Entonces, okay. eso, okay. eso okay. se está manejando allá.